Omar Emiliano García resultó herido de bala a manos de agentes de la Policía Nacional. Momentos en que se desplazaba a bordo de una motocicleta. Hecho ocurrido en la comunidad de Huiza, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Al ser cuestionado, niega la versión ofrecida por la institución del orden. Vamos subiendo, vamos subiendo por aquí, por Emilio Prudón. A echarle gasolina una fortuna el motor. El motor no tiene freno ni tiene luz.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 Y, a, y allá a, a las autoridades y chequear mi nombre y todo, a ver si yo algún día he atracado a alguien o qué. Afirma intentan involucrarlo en hechos no cometidos. Lo que yo quiero es que las autoridades salgan a buscar lo que roban de verdad, lo que hacen vaina y lo que tienen punto y de todo, porque ellos no buscan a esa persona y nada más vienen buscando sonido con las personas que no son de nada. A ellos les gusta andar en con personas que no son de nada, a me balearon no sé qué deliciado o qué. Porque ellos no buscan esas personas que en realidad hacen daño. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.